Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Estamos comenzando nuestro taller de crecimiento aquí. Hoy lo vamos a estar haciendo exclusivamente virtual porque tenemos una situación climática en San Luis un poco complicada porque estamos con un poco de, de tormenta eléctrica y, bueno, una tormenta que lamentablemente eh, se está... Eh, viniendo para aquí para nuestra ciudad pero lo interesante de todo esto es que podemos estar de esta manera Perdón ahí por el sonido pero espero que se esté escuchando bien y ya estoy por compartir la eh, transmisión para los que nos están siguiendo a través de whatsapp así eh, pueden tener el link directo para poder sumarse a este momento que estamos teniendo desde facebook live eh, gracias a dios eh, esto está funcionando y, bueno, gracias a, a la tecnología y a lo que podemos estar, eh, la verdad que disfrutando de, de esto, eh, nosotros podemos tener hoy esta situación de eh, virtualidad. Bueno, ahí ya les estoy compartiendo eh, el link de... Eh, ahí está, ya estamos en vivo, le pongo que estamos en vivo... Listo. Para que eh, los que nos quieran eh, acompañar lo puedan estar haciendo. Y bueno, gracias a Dios ya estamos en esta eh, situación. Qué bueno que podemos eh, comenzar esta noche eh, de esta manera. Estamos en la sesión número 9. Bienvenidos a los que nos están viendo en forma este, virtual. Gracias a, a, a Dios por esta eh, Manera de, de, de comunicarnos, ahí estoy tratando de acomodar un poquito la cámara Y también un poquito la luz que me parece que está un poco... Ahí, ahí creo que se está viendo correctamente Bueno, y espero que se esté escuchando bien Espero que el, el sonido se esté escuchando bien Yo acá creo que tengo la eh, eh, el, el feedback de, de Facebook Live Y aparentemente sí se está escuchando bien, pero bueno eh, si alguno me quiere comunicar o, o contar si lo está haciendo de manera correcta, si está saliendo bien, esto me va a ayudar para la transmisión. Pero bueno, gracias a Dios por este momento. Me encantaría que podamos comenzar ya esta, eh, esta sesión orando y dando inicio a la lectura de los eh, versículos que nos van a competir el día de hoy, que estamos en eh, Jueces capítulo 14 desde el versículo 1 hasta el capítulo 16, versículos 31. Eh, así que, bueno, me parece que por ahí viene nuestra eh, situación de, eh, de sonido y de... Ahí está. Sí, yo estoy escuchando perfecto. Ah, listo. Ahí el, el Facebook Live me está diciendo que se escucha bien, así que estoy escuchando perfecto. Espero que ustedes también lo puedan estar haciendo. Oramos y ya le damos inicio a esta transmisión, ¿les parece? Ahí donde estamos, en nuestros lugares, en nuestras casas, los que nos ven después también, ahí donde estás, eh, yo te invito a que podamos tener en un momento de oración y digamos, Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir con esta sesión de jueces, eh, esta novena sesión, en este momento que estamos compartiendo la historia, la vida de Sansón y todo lo que refleja él con su... Eh, actividad y con su eh, particularidad en sus eh, decisiones y en sus eh, tratos y cómo nos ayuda a nosotros no solo a mirar eh, lo que hizo sino también a reflexionar en lo que estamos haciendo particularmente cada uno de nosotros por eso te agradecemos por tu palabra oramos por aquellos que están enfermos oramos por aquellos que están pasando momentos de dificultad te pedimos de que vos seas ese Dios que siempre nos termina sorprendiendo, nos terminás proveyendo, eh, sanando, eh, dando libertad en las situaciones que estamos necesitando libertad. Gracias por esta noche. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos bendigas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por todos los que nos están eh, compartiendo la transmisión en vivo y en directo. Bueno, vamos ya a la lectura de eh, los versículos del capítulo 14, que es el capítulo que nos está convocando el día de hoy. Eh, te lo voy a leer en la versión de mmm, la NTV La NTV nos dice de esta manera, dice, cierto día estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. 14.1. Y seguimos hasta el 16, capítulo 16, versículo 31. Vamos a leerlo todos juntos. Sí, dice, cuando volvió a su casa... Dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? ¿Te preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos buscar eh, una esposa? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en este tiempo gobernaban Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timnat, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timnat. En ese instante el espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timnat, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timnat para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo de dónde había, qué, qué había tomado la miel del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timnat, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Sansón les dijo a estos jóvenes, les propongo un acertijo, si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Pero si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Muy bien, dijeron ellos, dinos tu acertijo. Entonces él recitó, de que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. Tres días más tarde seguían intentando resolver el acertijo. Al cuarto día le dijeron a la mujer de Sansón, seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo. De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos? Entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo, tú no me amas, me odias. Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta contestó a él. ¿Por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente cuando llegó el séptimo día, él le dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Entonces ese séptimo día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Y Sansón respondió, si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó sus pertenencias, y dio la ropa a los jóvenes que habían resuelto el acertijo, pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Entonces su mujer fue dada el matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo, voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Pero el padre de la mujer no lo dejó entrar y le explicó. En verdad creí que la odiabas, así que la entregué el en matrimonio a tu padrino de boda, pero mira, su hermana menor es más hermosa todavía, cásete con ella en su lugar. Sansón dijo, "Esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes filisteos." Entonces salió y atrapó 300 zorras, les ató las colas por parejas y amarró una antorcha a cada cual, a cada par de colas. Después encendió las antorchas y soltó las zorras para que corrieran por los campos de grano de los filisteos. Así les quemó todo el grano hasta reducirlo a cenizas, hasta las gavillas y el grano sin cortar. También les destruyó los viñedos y los olivares. ¿Quién hizo esto? Preguntaron a los filisteos. Sansón respondieron, porque su suegro de Timnat entregó a su esposa en matrimonio al que fue el padrino de su boda. Entonces los filisteos fueron a buscar a la mujer y a su padre y los quemaron vivos. Por esto que hicieron, juró Sansón, no descansaré hasta vengarme de ustedes. Luego atacó a los filisteos lleno de furia y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir a una cueva en la roca de Etam. En represalia, los filisteos armaron su campamento en Judá y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Leí. Entonces los hombres de Judá le preguntaron a los filisteos, ¿por qué nos atacan? Vinimos para capturar a Sansón, contestaron los filisteos, y, ven y vengarnos por lo que nos hizo. Entonces 3.000 hombres de Judá bajaron a buscar a Sansón, dentro de la cueva en la roca de Etam, y le dijeron, ¿no tienes en cuenta de que los filisteos nos gobiernas? ¿Qué nos estás haciendo? Pero Sansón le contestó, yo solo, le hice a ello, yo solo les hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. Pero los hombres de Judá dijeron, vinimos para amarrarte y entregarte a los filisteos. Está bien, les dijo Sansón, pero prométanme que no me matarán ustedes. Nosotros solo te amarraremos y te entregaremos a los filisteos, respondieron ellos. No te mataremos. Así que lo amarraron con dos sogas nuevas. Y lo sacaron de la roca. Cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo y sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino, quemado. Hino, hilo de, hilos de lino quemados perdón, y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y la usó para matar a mil filisteos. Después dijo, con la quijada de un burro, los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a mil hombres. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar se le llamó colina de la quijada. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor, has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de Leí y Sansón se reanimó al beber, luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra ley hasta el día de hoy. Sansón fue juez de Israel por 20 años durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. El 16.1 dice, cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad, se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían, con la luz de la mañana, lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek, los gobernantes de los filisteos. Fueron a verla y dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón, dime por favor, qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió, si me ataran con siete cuerdas de arco, que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernantes filisteos les llevaron a Dalila siete cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó Sansón. Los filisteos, perdón, los filisteos han venido a capturarte pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Después Darila le dijo, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras, así que por favor dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió, si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Darila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes y de nuevo Darila gritó, ¡Sansón! Los filisteos han venido a capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Entonces Dalí dijo, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime ya, ¿cómo es posible amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió, si tejieras las siete trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las siete trenzas del cabello con la tela. Después la aseguró con la lanzadera del telar. Una vez más gritó Sansón, «Los filisteos han venido a capturarte». Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo, «¿Cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí tres veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte». Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Entonces, finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como Nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Darila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me libraré, pero no se daba cuenta de que el señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos se lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su Dios Dagón diciendo, «Nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo». Cuando el pueblo vio a Sansón también alabó a su Dios diciendo, «Nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo». «El que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder». Los presentes, ya medio borrachos, exigieron «Traigan a Sansón para que nos divierta». Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. «Entonces le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, Por mis manos las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas». Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes. Y en la azotea había cerca de 3.000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, soberano Señor, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo las empujó con ambas manos y pidió en oración déjame morir con los filisteos y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes de esa manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo, lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoah su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Tremenda la historia de Sansón y tremendo lo que nosotros estamos este, viendo a través de, eh, de Sansón y de, de su vida. ¿no? Bueno, aquí nos da una pauta, eh, el, el PDF de eh, una, una serie de, de preguntas y de, de consignas para que nosotros podamos ir desglosando toda esta historia que son dos capítulos enteros, tres capítulos, 14, 15 y 16. Eh, y bueno, me, me gustaría preguntarles a los que nos están viendo en vivo si pudieron eh, visualizar, si pudieron escuchar el video explicativo de J.D. Grill. ¿Alguno lo pudo hacer? ¿Alguien lo pudo ver al video? ¿Alguien pudo estar con esta... Eh, eh, con esta plataforma que estamos compartiendo de StreamYard, eh, alguien lo pudo ver eh, yo le mandé el link de, de YouTube con, eh, si me pueden este, escribir a través del chat ahí los leo para saber si este, lo que estamos viendo o hablando tiene su eh, correlación con la explicación anterior, yo no sé si están comentando o no, pero yo acá no estoy viendo ningún comentario, no sé si esto tiene que ver con mi transmisión o si eh, es este, algo que está pasando en Facebook, perdón, voy a mirar directamente en Facebook a ver si eh, esto está sucediendo correctamente, o si se está transmitiendo correctamente. Bueno, eh, dice, ¿Quién es su superhéroe favorito? ¿Y por qué es su superhéroe favorito? Bueno, ahí vemos diferentes superhéroes. Yo me acuerdo cuando eh, éramos chicos nosotros, estábamos eh, viendo... Ah, sí, miren, acá me están contando. Eh, eh, me dice Luis, yo lo comencé pero no lo terminé. Dice Delia que sí, que lo vio. Isaura dice que lo vio. Y Verojeda dice que sí, que lo vio. Eh, se ve que a mí no me está dando los comentarios, no me están dando eh, aquí eh, el, el, en la plataforma de StreamYard, no me está no me están pasando, pero sí lo están haciendo ustedes. Bueno, bueno muchas gracias. Gracias por todos los que nos están eh, viendo y, y nos están comentando a través de eh, Facebook. ¿sí? Eh, yo ahí los estoy leyendo. Los voy a poner en silencio aquí para que este, pueda ver directamente los comentarios. ¿sí? Eh, bueno, ahí estoy. Ahí estoy mirando ya directamente en Facebook. Así que... Ahí me están, me están pasando los comentarios. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Delia, Vero, eh, Silvina Gómez, eh, Isaura, Isabel Funes. Bueno, gracias. Marta Guerrero, Edith Pérez. Eh, gracias, gracias a todos los que nos están viendo en forma. Luis Isaguirre, qué bueno, qué bueno. Eh. Eh, claro, dice que por ahí se pausa un poquito. Puede ser mi internet que por ahí no está del todo ¿eh? Eh, correcto pero bueno les agradezco a todos los que nos están eh, viendo y disculpen que eh, por ahí no los estaba leyendo pero es un problemita creo que es un problemita de eh, eh, de aquí de la, de la página o de la plataforma StreamYard. pero bueno sigamos con lo nuestro yo si puedo voy a ir monitoreando acá con mi celular lo que ustedes van escribiendo y ahí este vamos eh, me dice Adrián que no lo vieron al link. Me dice Adrián, eh, pero el, yo lo había mandado al grupo. Eh, se vio el link, ¿no? Eh, ah, sí, sí, sí, sí. Ahí yo estoy mirando. Eh, bueno, pero gracias, gracias a todos los que nos están eh, viendo y, y gracias por, por estar ahí, por el aguante de, de estar todas las eh, transmisiones y, y comentar y ponerse eh, a, a escribir o a chatear. La verdad que son maravillosos y, y les agradezco por, eh, por tanto cariño y, y por las expresiones que van diciendo allí a través del chat. Así que bueno, disculpen eh, esta pequeña disgregancia que estamos teniendo este, con, con lo que nos va eh, dando Facebook, pero bueno, eh, dice este, que sí, que, eh, bueno, que algunos ya lo vieron. Bien, vamos entonces a hablar de eh, los superhéroes. Y cada superhéroe de las eh, Marta Guerrero dice que por ahí se escucha por ahí se, se pausa si sí, puede ser puede ser esta debe ser mi, mi internet que no está funcionando del todo eh, prolijo pero bueno les pido disculpa por eso pero creo que si eh, continuamos este se va a ir entendiendo eh, acá yo estoy viendo eh, eh, en, mi, en, en, en mi celular y la transmisión por, por acá eh, yo creo que la estoy recibiendo bien estoy haciendo eh, estoy haciendo acá como un, eh, un un control de calidad a través de, del celular bueno gracias gracias a todos eh, todo superhéroe como venías diciendo tiene un defecto o tiene una debilidad yo me acuerdo eh, super mantenía el defecto o la o la debilidad con la kriptonita ¿Mm? Eh, ah, qué bueno, Isaura dice que lo escucha muy bien. Y bueno, cada uno de, de, de los superhéroes va teniendo algo, ¿no? Eh, eh, cada uno va teniendo como eh, a, algún punto débil. Y acá vemos en Sansón eh, que obviamente que él no era perfecto y que él tenía muchas, muchos puntos débiles y se asemeja un poquito a cada uno de nosotros. Eh, Sansón era, eh, si bien era un, un siervo de Dios eh, y un juez de Israel, pero distaba mucho de ser un ejemplo de moralidad y, tam, y, y, y no era eh, para nada este, eh, alguien que era afecto a la santidad de Dios, eh, aunque su, eh, su concepción y su... Eh, su estado tenía que ser de un voto nazareo, recuerda que no podía beber alcohol, que no podía tocar cosas muertas, que tenía que tener una vida eh, apartada para Dios y esto no fue lo que pasó lamentablemente con Sansón. Sansón fue más bien eh, alguien que tenía, eh, tenía serias dificultades en su moralidad. Y entonces, eh, ¿por qué Sansón se va alejando cada vez más de Dios. ¿Eh? Obviamente que Sansón, eh, primero que eh, no respeta lo, eh, lo pautado eh, de, de tomar alcohol, él directamente este, no respeta eso, no respeta lo de eh, tocar eh, a los muertos o a los animales muertos, no lo respeta, no respeta este, eh, el, eh, el estado de santidad, y obviamente que se vuelca más hacia las mujeres eh, filisteas que a las mujeres eh, israelitas. Y bueno, todo esto estaba haciendo un combo explosivo en, eh, en, en, en Sansón y en lo que nosotros consideramos que refleja el descenso moral, espiritual eh, y consagratorio de todos los de Israel. ¿Mm? Comienza ese descenso que se ve reflejada en la vida de Sansón tan eh, marcadamente. Eh, bueno, ahí en esos, en esos pecados los enfatiza J. de Grir. Y cuando vemos los, los eventos que nos relatan estos tres capítulos de la vida de Sansón, estamos viendo un ciclo. Dice que Sansón persigue lo que él desea, los filisteos se oponen, él se venga, y los ataca, y luego el ciclo vuelve a continuar. Él desea. Fíjense que cuando comienza el capítulo 14, él dice, yo deseo a esa mujer, yo quiero casarme con esa mujer. Ahora, ¿por qué era una mala petición? Ahí nos dice el, el texto del PDF. Él no escogió a una esposa israelita, sino a una filistea, quien eran los enemigos de Israel. Él no escoge a una, a una israelita, él escoge a una filistea y no hace caso a la dirección de sus padres. Los padres le dicen, pero ¿acaso no hay chicas aquí en, entre, en, entre nuestro pueblo? ¿No hay chicas bonitas que te agraden? ¿Por qué tiene que ser eh, alguien de nuestro enemigo, alguien de los que nos oprimen? Y bueno, Sansón no escucha nada, dice, no, bueno arréglenme el casamiento, yo me quiero casar, yo me voy. Y bueno, y, y, y lamentablemente eh, esta petición, los padres hacen caso, eh, ahí vemos entre jueces 14 del 5 al 9, y obviamente que violan directamente eh, toda, eh, todo vestigio de lo que podría haber sido el voto nazareo que tenía que llevar a cabo Sansón. Recuerdan que ese voto lo tenía que hacer desde niño, y, y bueno, Sansón no hace caso absolutamente eh, a nada y él quiere lo que le va a, satisfa a satisfacer su propio deseo. Creo yo que ahí en esto que estamos viendo, que obviamente lo enfatizó, si vieron el video, J. De Gris lo enfatizó, y si no te estoy spoileando un poquito el video y después míralo, eh, él enfatizó de que esa petición y ese, ese, esa imposición de Sansón de decir, yo me quiero casar y, y, y no importa lo que digan ustedes, no importa lo que diga Dios, no importa lo que diga la sociedad, yo me quiero casar y voy para adelante. Es un poco el, eh, el termómetro espiritual de lo que le sucedía tanto a Sansón como a los israelitas. Y es un poco el termómetro espiritual nuestro, de hoy, de nuestra sociedad, de, de, de, del, del conjunto de los que vivimos hoy. En, en este tiempo, en, estas, eh, en, en este siglo, si queremos parafrasear un poquito la Biblia, en, estas, en, en esta era. Eh, hoy estamos en la era de que tenemos que autosatisfacernos, tenemos que ser felices, y no importa el resto, lo que importa es que nosotros podamos estar contentos. Es un poco la filosofía eh, que enmarca a nuestra sociedad, y esta es la filosofía que la tenía Sansón, este, lamentablemente lo estaba llevando a un camino eh, totalmente eh, equivocado y malo para, eh, este, para, para los propósitos de lo que él debería ser como el juez de Israel. Ahí escucharon a la gata que está, que está maullando la gata. Oh, no sé si se llegó a escuchar, pero ahí está. Este, bueno, eh, entonces, ¿cómo continúa esta historia? Él se casa... Y cuando va para el casamiento, ahí creo que se cortó un poquito eh, mi internet, pero bueno, eh, él se casa y cuando se casa, eh, él yendo para para para, eh, para, para este eh, para estos trámites, eh, se encuentra con un león joven, lo termina matando, vuelve, y cuando vuelve a ir para ya la, eh, el oficio de la boda, se encuentra con este, el cadáver del, del león. Eh, y, y que este, eh, las abejas vinieron e hicieron un panal de miel, un panal ahí en el cadáver del león, y él toma de ese cadáver la miel, come un poco, y también se la comparte a sus padres. Eh, y entonces se le ocurre un acertijo, y él hace el acertijo del, del devorador o del fuerte, este, ha salido dulzura. ¿Mm? Eh, y entonces eh, ese acertijo lo aprovecha para poder, eh, hacer un, una apuesta con los jóvenes eh, filisteos, y él les dice, bueno, miren, ya que ustedes son tantos, eh, 30 eran los que eh, con los que hizo la apuesta o con lo que hizo este, esta, este acertijo para que los puedan estar eh, resolviendo, él les, les plantea el acertijo, le dice, bueno, del devorador este, eh, o, o, o del que mata ha salido miel, ¿Mm? o, o sale miel o... Eh, no, no recuerdo bien el, el, el texto, pero ahí ya se los leo correctamente el texto, ¿no? A ver, este eh, busco en el 14 para que. Eh, lo que dice acá la, la NTB, ¿sí? Eh, él dice: Del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. ¿Mm? Ese es el, el texto. Creo que la Reina Valera lo dice de otra manera. La Reina Valera dice. Eh, Dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Eso me acordaba, del devorador, ¿sí? Eh, eh, salió comida. En la NTV dice de otra manera, ¿no? Ahí yo les estaba leyendo, eh, pero más o menos es la misma idea. Dice, eh, del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. Entonces, eh, él hace ese, ese enigma o ese acertijo. Ellos... Creen que son mucho más inteligentes y que lo iban a poder resolver, pero bueno, no terminan resolviéndolo. Y al cuarto día eh, de la boda, ustedes recuerden que eh, era una semana lo que duraban las bodas eh, en, en ese tiempo. Eh, las bodas no eran como las de ahora que eh, son por un periodo de, de, de horas nada más. En ese tiempo eran días y días hasta que se cumplía una semana para poder festejar el casamiento de una pareja, así que eh, estaba muy bueno el, el, el festejo. Dice eh, acá la NTB de una pareja acomodada, o sea, de alguien que obviamente tenía a cierto poder adquisitivo poderoso, porque no era para todos. Eh, pero bueno, ahí estaban. Dice que el cuarto día se le, eh, se le acercan los 30 jóvenes a, a, a esta mujer filistea, y la amenazan diciéndole que, bueno, que si no eh, lograba que su esposo, su reciente esposo, flamante esposo, le dijera el, el acertijo, que la iban a quemar a ella y a, su, a toda su familia eh, vivas. ¿eh? Eh, así que, bueno, ella, eh, dice J. de Greer, utiliza el recurso más antiguo, que es el llanto, este, la autoconmiseración y, y evidentemente. Eh, lo que termina pasando es que en el último día, después de tres días, eh, que eh, esta mujer lloró, lloró, lloró, lloró, lloró, insistió, insistió, insistió. Después del tercer día, ya al final del, del casamiento, eh, Sansón se lo dice, le dice el, el, eh, el, el acertijo, le, le, le da la resolución del acertijo. Y bueno, lamentablemente lo que termina sucediendo es que eh, ellos... Este, al enterarse lo resuelven, se lo dicen a, a, a Sansón. Y él dice una frase ahí que también la rescata eh, J. de Greer. Eh, él dice, eh, eh, les dice, si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo. Y bueno, J. de Greer lo que dice es este, dos cosas para decir sobre este, eh, sobre este párrafo, sobre esta descripción de Sansón, primero, nunca eh, eh, debemos dejar que eh, las personas se acerquen de esta manera a, nuestra, a, a nuestras parejas, ¿no? en este caso a nuestras esposas o a nuestros esposos. Nunca debemos, debemos ser muy celosos en el cuidado de que no se acerquen estas personas para influenciar. ¿eh? Por eso él hablaba de si no se hubieran, si no se hubieran acercado. Pero también él dice, Nunca tratar a nuestras esposas de novillas o de novillos, nunca hacerlo, porque estamos degradando, obviamente, eh, y, y maltratando verbal y psicológicamente a nuestras esposas. Entonces, él rescata estas dos cosas como eh, a tener cuidado y dice, bueno, acá otra vez demuestra Sansón una falta total de integridad y también una falta eh, de ética que bueno ya se estaba marcando muchísimo en su carácter eh, qué pasa con lo que eh, él tiene que pagar porque él tiene que pagar 30 vestidos de lino fino y bueno lo que hace es que eh, evidentemente eh, este, él dice bueno lo voy a pagar eh, con la vida de 30 filisteos y, y bueno Va a otra ciudad, mata 30 eh, filisteos eh, y, y les quita sus vestimentas. Y lo que dice este J. De Grir es que lo extraño, o, o por lo menos lo que llama la atención, él baja a la ciudad de Ascalón, eh, de que el Espíritu del Señor, dice que vino con poder sobre Sansón y permitió que él haga esto. Ahora, esto... Eh, que estamos viendo. ¿Era aprobado por Dios? En cierta medida sí y en cierta medida no. En cierta medida sí porque Sansón tenía que liberar a Israel de los filisteos, pero en cierta medida no porque este, Sansón estaba haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios le había marcado que diga o que haga. Entonces, lamentablemente, Sansón estaba siendo un instrumento de Dios pero no estaba haciendo lo correcto a los ojos de Dios. No sé si se llega a entender esta idea, si se entiende correctamente, pero eh, lo dice eh, J. Degrir, dice, eh, mucho cuidado con eh, sentir que Dios nos está usando y creer que porque Dios nos está usando, está aprobando nuestra eh, manera de vivir. Muy por el contrario, muchas personas son usadas por Dios pero Dios no aprueba su manera de vivir. Y esto en un momento este, Dios también tiene que corregir porque Él es un Dios santo. Él no es un Dios impuro. Él es un Dios santo y los que le sirven tienen que servirlo también en santidad. Aunque permite algunas este, excepciones, Dios no deja pasar nuestro pecado por alto. Dios no deja pasar nuestro pecado por alto. Evidentemente lo vemos en Sansón, pero lo vemos en muchos, eh, eh, en muchos millares y millones de personas que eh, han cometido o hemos, me incluyo también porque en algún momento uno este, cree que terminamos siendo este, eh, impunes ante Dios. Y esto nunca, nunca es un buen consejero porque Dios sigue siendo justo. Así que, lamentablemente, Sansón se estaba equivocando. ¿Qué, ¿Quiénes eran los filisteos? Acá nos dice el, eh, el PDF. Bueno, dice, eh, en el tiempo de los reyes, los filisteos eran el enemigo número uno de Israel. Eh, y ahí tenemos varios pasajes para que lo podamos profundizar. Si querés, en tu casa, después lo lees. Primera de Samuel 4.10 al 11, 5 del 1 al 5, 7 del 7 al 11, 17, del 1 al 11, y el 41 al 47, y segunda de Samuel 5, del 17 al 21. Eran crueles, no tenían respeto por Dios o su pueblo. Dios levantó líderes para guiar a Israel en contra de ellos. ¿Y cuál es la diferencia entre la forma en la que David peleó contra los filisteos y la forma en la que Sansón peleó en contra de los filisteos? Bueno, David le pidió a Dios que lo guiara, Dios honró a David con victorias, y David honró a Dios con los filisteos cuando peleó contra Goliat. Sansón solo clama a Dios cuando está sediento, en el 15-18, y cuando quiere vengarse de los filisteos, en el 16-28, pero después Sansón no recurre a Dios. Como un ejemplo clásico dice de los enemigos de Israel, los filisteos a menudo pelean en contra del pueblo de Dios. Dios desea líderes que le sigan a él y no que sigan sus propios deseos. ¡Qué tremenda esta declaración! que viene un poquito a colación de lo que estábamos compartiendo hace un ratito. Y bueno, Sansón, Sansón tiene ese eh, enojo, esa vergüenza, y bueno, eh, Sansón usa lo que Dios le dio, esa fuerza sobrenatural que tenía, eh, bueno, eh, termina pagando con la vida de estos eh, 30 filisteos eh, de Ascalón, y, y bueno, ahora... Acá nos pregunta algo interesante el, el material, y obviamente que estamos este, viendo parte del carácter de Sansón, pero también vemos parte de lo que nosotros tenemos. Y nos pregunta, ¿qué talentos, dones o bendiciones ha puesto Dios en nuestras vidas, en tu vida, en la mía? ¿Qué pasa cuando usamos esos dones para satisfacer deseos egoístas? Que es un poco eh, el ejemplo que estamos viendo con Sansón pero que también lo podemos ver reflejado con nosotros mismos. ¿Y cómo puedo ser generoso con los dones o cosa que Dios me ha dado? Y ahí tendría que enumerar lo que puedo hacer generosamente y guiado por Dios con lo que Dios me dio. Porque ahí está o radica el propósito de lo que Dios me dio. Dios me dio talentos, Dios me dio habilidades, habilidades. Dios me dio este, capacidades para que pueda desarrollarlas, pero para bendición de su pueblo, para bendición de sus hijos, para bendición de la iglesia, para bendición de las personas que este, se tienen que acercar a Dios. Cuando yo las ocupo para mi deleite o para mi propia este, satisfacción o autosatisfacción, y ahí estoy cometiendo un grave error, el error parecido, similar a lo que hizo Sansón. El ciclo de Sansón empieza a, a terminar en el capítulo 15, eh, pierde a su esposa, este, él se va, se enoja con esto, se enoja muchísimo y se va a vivir con sus padres, no se queda a vivir con su esposa. El suegro entiende de que Sansón la deja este, divorciada o la deja abandonada y la da en casamiento con el padrino eh, de la boda de Sansón. Cuando vuelve Sansón, Sansón se le baja un poco el enojo y, y pierde un poquito su, este, eh, su ira. Mm, dice que trae un cabrito para que puedan cocinar y lo puedan este, celebrar con su esposa. Él quiere ir a verla y el padre no la deja entrar porque eh, o, o el suegro sería el padre de ella, no la deja entrar eh, porque eh, ya estaba casada con otra persona. Eh, los filisteos, eh, cuando se enteran de esto, uh, eh, eh, este, bueno, Sansón eh, eh, se enoja y los filisteos la queman a, a la chica, la queman a toda la, a la, a la familia y ahí es donde este, eh, este, Sansón se, eh, se termina de enojar y, y obviamente este, eh, él se va luego a una, bueno, hace una gran matanza, este, se va a, a, a una cueva y se va a esa cueva para quedarse allí escondido. Dice, en jueces 15 del 15 al 16, Sansón se burra de los filisteos que asesinó con la quijada de un asno. Eh, recuerden que bueno, ahí en, en esa cueva este, vienen los este, israelitas para entregarlo a los filisteos, porque los filisteos este, habían, eh, le, habían cercado toda la población. Entonces van y dicen, bueno, te lo entregamos, y, y, y bueno, Sansón dice, bueno, ustedes no me maten, dejen... Entrégueme a los filisteos. No, nosotros tratamos, nada más le dicen y te lo entregamos. Y cuando se lo entregan, este, Sansón vuelve a tener eh, un, una manifestación del Espíritu de Dios. Esto es lo tremendo, ¿no? Y toma una quijada de un asno que recién había muerto. Eh, la quijada sería como la parte de, de la mandíbula. no eh, Toma esa quijada y eh, con eso solo mata a mil filisteos, con ese con sola este, eh, hueso termina matando a mil filisteos eh, Dice que Sansón se burla Y habla del de, eh, asno y del montón que él termina matando eh, En, el, en el idioma español sería como la sierra de la herramienta O la sierra del, este, de, de, de la quijada y, y ahí usa una palabra en hebreo que es Jamor o ok jamor, si sí, con K eh, eh, Que tiene que ver con el asno Y, y bueno, es como que se está burlando eh, en, en ese verso que hace Sansón, luego que termina de matar. La meta de Sansón con estas palabras es la humillación máxima de sus enemigos. Recordemos que Sansón no termina siendo un ejemplo de moralidad. ¿eh? Entonces, este, eh, cuando eh, él termina eh, con ese ataque de ira y termina matando a estas personas, ahí vemos un poco también... El carácter de Sansón dice, ¿por qué razón cree usted que Sansón no reconoce que Dios es quien le está dando la victoria sobre los filisteos? ¿Qué nos revela su exclusión de Dios acerca de su actitud hacia Dios? Y bueno, ahí estamos viendo todo lo que eh, venimos compartiendo. ¿no? ¿Qué otras cosas en esta parte de la historia de Sansón nos revelan su arrogancia? Bueno, que se burla de los que había matado de recién, eh, que no reconoce a Dios que cree que toda su fuerza este, proviene solamente de él. Y acá nos pregunta personalmente, para que vayamos haciendo un poco la, la analogía con cada uno de nosotros, dice, ¿qué milagros ha hecho Dios en su vida? ¿Reconoció la mano de Dios en el milagro que recibió? ¿Por qué sí o por qué no? Y ahí, este, esto es una respuesta personal, obviamente, y estaría bueno que, que por ahí nos respondamos eh, Personalmente nosotros. Dice, ¿cuándo es tentador tomar el crédito por algo que Dios ha hecho? ¿Qué herramientas podría usar para combatir esa tentación? Bueno, la herramienta más rápida es la oración y el reconocimiento de que todo todo lo que hacemos es para Dios. Porque nada de lo que hacemos eh, tiene que ver con nuestra propia capacidad. Es Dios el que nos dio el talento, es Dios el que nos dio este, la fortaleza para realizarlo. Es Dios el que se tiene que llevar todo el crédito. No somos nosotros, ninguno de nosotros. ¿De qué maneras podría alabar a Dios por lo que Él ha hecho en su vida? Y bueno, como yo te digo, la oración, la alabanza, la adoración, eh, tendría que ser parte de tu vida, de mi vida, y del reconocimiento de que Dios es el que nos da la sabiduría, la capacidad, la fortaleza, eh, el empeño, e inclusive este, la, eh, me gusta cuando habla de la inteligencia para realizar a cabo, para llevar a cabo lo que Dios nos pide. Y bueno, ahora viene la última parte, que es la última parte de cuando este, Sansón ya eh, está a punto de su caída, es cuando se une a Dalila, y esto tiene que ver con el capítulo 16, y, y obviamente eh, Sansón eh, comienza a jugar con fuego, él cree que este, esta mujer y este, ya es la tercera mujer, recuerden que había tenido una mujer anterior eh, que, que, bueno, que no, eh, que no eh, llegó a cabo su, su matrimonio por, por todo lo que sucedió. Tuvo una segunda, este, no mujer, sino este, un segundo encuentro eh, con una prostituta, eh, también filistea, y ahora se une a Dalila. ¿no? Dalila, otra mujer que este, también filistea y filistea que ya está asesorada por los principales o por los gobernantes filisteos y le prometen ya un dinero para que ella pueda sonsacar, pueda sacar eh, eh, muy eh, hábilmente el secreto de la fuerza o de la fortaleza de Sansón. ¿Qué, qué hace Sansón? Él cree en su arrogancia. Ya, ya vemos su carácter arrogante este, cuando este, sale de... De, de, ...de la situación con esta prostituta, él eh, no, no espera la mañana para levantarse... ...sino que a medianoche eh, toma las puertas y dice que las lleva hasta un monte. Eh, las puertas de la ciudad, con, dice, con los dinteles y con los cerrojos, con todo, todo. O sea, la, la fuerza que tenía era extraordinaria y por eso él eh, se cree un superhéroe. Él se cree que es invencible y por eso, eh, lamentablemente, en esa eh, en ese final de la historia... Sansón comienza a jugar con fuego y juega con eh, la mentira con Dalila. ¿no? Que sí, que no, que bueno, que si me atan, primero dice con, con siete cuerdas, después dice no que tienen que ser cuerdas nuevas, después dice eh, lo entretejido de mi cabello y ahí ya está muy cerquita de, de, de llegar al final. Y en el este, final, él le revela a Dalila porque ya está cansado de que Dalila siempre le diga que no le quiere, que, pero Dalila lo estaba... Este, fallando y los estaba engañando eh, constantemente con, eh, con, con, con, este, eh, con esta actitud. Y Sansón, lejos de darse cuenta o dándose cuenta, lejos de creer que este, estaba en peligro, él se creía más fuerte que el peligro, él se creía más fuerte que el mismo Dios. Es un poco el pecado que eh, hace eh, el mismo diablo, el mismo Satanás, cuando eh, quiere enfrentarse a Dios. Eh, en, en su arrogancia. Y esta arrogancia de, de, de Sansón, de creerse invencible, es un poco la arrogancia que tenemos nosotros cuando, eh, lamentablemente, eh, nos creemos más que Dios. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué terminó pasando? Bueno, ¿qué terminó pasando? Lo que nosotros este, sabemos ya, ¿no? Lo que termina pasando es que eh, Sansón... Eh, termina revelando que eh, todo el eje del poder de su fuerza radicaba en su voto nazareo, que era lo único que ya le estaba quedando del voto nazareo, era su cabello, eh, todo lo demás ya lo había incumplido, pero bueno, era lo último que le quedaba, y en eso último que le quedaba, que hace Sansón, revela a Dalila su, eh, su fortaleza o, o el secreto de su fuerza y, y le dice bueno que si lo rapaban, si le quitaban el cabello, él iba a perder la fuerza. Dalila este, eh, lo hizo y bueno los filisteos terminan atrapándola porque atrapándolo, perdón, a, a Sansón porque estaban ahí en, en la otra habitación. Eh, fíjense qué, qué cuadro más eh, trágico y triste y, y doloroso eh, perder todo lo que eh, eh, alguna vez tuvo, eh, y, y bueno, lo, lo terminan este, encarcelando, le sacan los ojos, lo hacen trabajar en un molino, y luego este, viene el final de la historia, el final de la historia es estando ya Sansón eh, con, una, eh, eh, ya con una ceguera, eh, y, y bueno, trabajando eh, a destajo, lo mandan a llamar en una de las fiestas de Dagón, del dios de los filisteos, y bueno, allí es donde él se apoya en las columnas, ya su cabello le había comenzado a crecer, le pide la última petición a Dios, le dice a Dios, dame fuerzas para vengarme de los filisteos, y Dios le da fuerzas y termina derribando las columnas y terminan muriendo más filisteos en ese momento, este, tanto por la importancia de los gobernantes y de los... Este, sacerdotes filisteos, como de la cantidad de gente, terminó muriendo mucho más en su, en su muerte que en su vida. Ahora, ¿qué nos deja como conclusión? Dice, Sansón tomó a Dios y sus dones por sentado. Él asumió que Dios siempre le daría fuerza. Su arrogancia lo llevó a su fin. Sin embargo, Dios aún usa a Sansón para juzgar a los filisteos. Pero Sansón lleva menos cosas a cabo, que los otros jueces, y no libera a Israel de la opresión de sus enemigos, no termina liberándolos, o sea, está buenísima la historia y uno dice, wow, mira todo lo que, lo que este, Dios hizo con Sansón, pero el objetivo no se termina dando, la realidad es que todos hemos caído en la misma arrogancia que Sansón, todos. Y al tratar de usar a Dios y sus dones para obtener alguna ganancia personal, ya sea para tener un mejor puesto en el trabajo, tener una aceptación mayor con nuestros amigos, o para exhibir nuestros talentos en la iglesia, en lugar de alejarnos de Dios como lo hizo Sansón, podemos hacer a un lado nuestra arrogancia y acercarnos a Él. Y acá nos da un consejito, el, el PDF que me gusta y que lo quiero tomar, y, y te invito a que también lo tomemos juntos. Ajustemos nuestra percepción de Dios esta semana. A él no se le puede manipular o usar para nuestros deseos egoístas. Él es Dios, digno de nuestra alabanza, adoración y agradecimiento. Démosle honra con nuestras vidas. Y bueno, estamos cerrando esta historia de Sansón tan triste por un lado, tan este, llamativa por otro y este, tan particular, ¿no? que nos deja pensando muchas cosas. Así que bueno, te agradezco a vos por eh, estar allí. Eh, vamos a hacer una oración y vamos a terminar el día de hoy. Espero que se haya escuchado bien, espero que se haya eh, visto bien, porque ahí eh, algunos este, expresaban que por ahí se cortaba. Puede ser por la conectividad de internet. Creería yo que la mía este, por ahí puede tener alguna falla, pero eh, espero que se haya eh, escuchado y, y, y visto bien eh, y, y bueno, que podamos eh, haber aprovechado este material. ¿Qué te parece si ahí donde estamos oramos y decimos Señor, gracias? por esta noche, gracias por esta bendición de poder estar una vez más en este estudio. Te pedimos que nos estés dando la capacidad de mirar lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo estamos usando esas, eh, esas capacidades, esos dones, esos talentos que nos has dado como regalo y ayúdanos a usarlos con sabiduría. Y Señor, danos la capacidad de reconocer si alguna vez nos equivocamos y darte siempre la honra, la gloria a vos, porque sos el único que mereces nuestra alabanza, nuestra adoración, y sos el único que terminás haciendo todo posible, y, y Señor, nosotros te pertenecemos. Somos tus siervas, somos tus siervos los que podemos eh, reconocerte como nuestro Dios, y así lo queremos hacer. Ayúdanos a no caer en la arrogancia, ayúdanos a no caer en la tentación de creernos que, eh, lo que tenemos nos pertenece porque es, es todo tuyo, Señor. Todo es por ti y para ti. Gracias, bendito Dios. Te pedimos que nos ayudes en esta semana, que bendigas a los que están eh, pasando dificultades, a los que están enfermos, que los sane, Señor, y que proveas a los que están necesitando. Gracias por todo lo que nos diste en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar allí. Saludo a todos los que estuvieron conectándose eh, en forma virtual. Gracias, gracias aún por las, eh, los comentarios que pudieron hacer allí en, la, en, este, eh, en, en, en el Facebook. Gracias, muchas gracias. Disculpen la eh, dificultad de, eh, de, de lo que hemos hecho. Eh, o, o por ahí de, de algún corte de transmisión, Discul disculpen porque este, esto es eh, eh, producto de eh, la, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros con Internet. Pero que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, eh, creería que allí en la iglesia nuevamente, eh, y esperemos que no tengamos tormenta, acá aparentemente ya pasó, no sé si por, por San Luis está, yo estoy en la punta, si por San Luis está todavía lloviendo o no. Acá llovió un ratito, eh, mucho viento, y, a, y parece que va a volver a llover, pero bueno, eh, esto es eh, momento a momento, hora a hora, y estamos ahí esperando esto. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Bendiciones.